Muy buenas noches, días o tardes, desde el núcleo de Ajedrez, video tutorial número 10. Vamos a tener algunos recursos para mostrarles. Bueno, buenas tardes. Soy el docente Héctor López López, y les voy a compartir una pequeña. pequeño instructivo de cómo pueden practicar los movimientos de la Jerez. Ya encontrado, hemos encontrado, pues, caer en mi persona unas páginas para que ustedes compartan, aprendan, aprendan, comuniquen, practiquen, investiguen, indaguen competencias que debemos tener todos los profesionales del siglo XXI, con los estudiantes nativos digitales que navegan por toda esta red de redes tan fácil. No Entonces les voy a mostrar rápidamente esta página que se llama Liches. Bien, esta es la página de Liches. Y vamos a ir a esa página de Liches y ahí vamos a entrar a, este nivel, a esta parte donde dice el enroque. Señalada con rojo. Esta página, voy a volver a señalar con otro color, señalar con verde, esta partecita, listo, eso es, vamos a entrar ahí, vamos a entrar ahí, oh, no me está dejando entrar, ¿qué pasa? Bueno, es porque tengo este webpage funcionando se me va a tocar no me quiere dejar trabajar la página ojo oh, estoy perdiendo la grabación porque se me quedó abierta esta esta cuestión de para señalar y me está haciendo equivocarme en el video Bueno, no me está dando, tal vez porque lo tengo señalado de verdad. Entonces hay que salirse de ahí. ¿Eso es lo que pasa? Lastimosamente pues me morí mucho. Pero bueno, esto es, grabado por ahí 20, 30 veces estos videos. Vamos a mostrar rápidamente. Ya saben que la página es esta dirección, dches.org/learn número 14 que habla sobre el enroque. Entonces, como miramos rápidamente... Eh, si ponemos... Aquí dice que el enroque... Lo hagamos... Ahí me equivoqué... Quiere decir que... Este, tengo que reintentar. Entonces... Me dice... Muévalo hasta acá... Y ya hizo el enroque... Muy bien... Primer nivel... Listo... Eh, por el lado de la dama... Enroque... No hay nadie... No ha movió piezas... Ahora aquí hay una que estorba el caballo... En G1 hay que moverlo... Hasta F3... Y ahí sí... El rey... Dos casillas... Y la torre. Muy bien. Ahora el enroque corto a través del rey. Sigue siendo estorbando un caballo. Estorbando un alfil. Y entonces tengo que sacar el alfil caballo. Y tengo que mover el rey. Si mueve la torre me equivoco. Muy bien. Ahí me dieron dos estrellas nomás. De esto se trata. a ver si estoy grabando. Entonces estoy grabando. Entonces sigamos Este es el enroque largo. Aquí aparece una flecha. Entonces la idea es que tenemos que despejar la zona donde donde está el rey entonces, de dos sitios otra vez, muy bien 3, 5, este es el sexto nivel como ya se movió la torre ¿qué dice, no puedes enrocar si el rey o la torre se han movido anteriormente entonces hay que hacerlo al lado contrario, muy bien no puedes enrocar si el rey está atacado entonces aquí en F1 está atacando el alfil tendría que lo que dice en la parte blanca es No puedes enrocar si el rey es atacado en su camino Bloquea al atacante y luego enroca Muy bien, muy obediente nosotros Nivel 7 se acabó Y muy bien, tenemos que sacar Acabar con este señor caballo eh, Acabar con el alfil Y ahí sí podemos enrocar Una estrella Acá tenemos que sacar este caballo Pero miremos que estos dos alfiles están atacando D1 y C1. Blanco y el de bichas blancas y negras, de las bichas negras, están atacando estos dos. Entonces tengo que, tengo que de alguna manera, tengo que frenar esos movimientos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ahí se nos comería el caballo, pero como estamos apenas viajando, ya eliminamos esta, esta, esta dura prueba. Y ahora tenemos esta, para acabar con este, pero también podemos hacer el movimiento de este peón aunque se estaría comiendo pues de esa manera estamos eh, bloqueando aquí tenemos vamos a comernos esta torre estamos utilizando muchos movimientos pero de esa manera eh, se movió hasta acá vamos a acá este pues, lo vamos a mover acá Me equivoqué y tengo que protegerlo para que neutralice la torre que está en B8. Ahora sí me puedo enrocar. Excelente, Ahí está una sola estrella. Quiere decir que estos son los niveles que hay en liches.org. Una organización de no gubernamental. Sigue a capturar el paso. Vamos a volver al menú. Ya saben que aquí tienen las piezas de ajedrez. Aquí están todos los movimientos. Está la página de liches. Mírenlo acá, se identifica por esto, liches.org, se suscriben, se loguean, no hay que pagar, es gratuita, y me pueden empezar con estos movimientos básicos. Aquí están todos los movimientos básicos que hemos visto en las primeras 10 clases y también las capturas. ¿Sí? Entonces rápidamente eh, voy a hacerles algo de las capturas. Aquí ya voy en el cuarto nivel. Captura las piezas negras y no pierdas las tuyas. No puedo capturar este negro porque... Estaría comiéndose este peón, entonces de esta manera lo que tengo que hacer yo es neutralizar. En este caso, irme hasta acá, me comería el caballo. Si me voy hasta acá, este, este caballo está protegiendo este peón. Entonces, tengo que irme hasta al final y de esta manera no me va a atacar nada. Paso acá este alfil no lo está protegiendo nadie ahora sí me puedo capturar el caballo ahora puedo bajar acá el peón y el otro peón muy bien lo has clavado dicen aquí los españoles o americanos que hacen este lis, este liches ahora captura las piezas negras y no pierdes las tuyas con el caballo la reina la reina me tiene que amenazar el caballo si miramos si ella me ataca, me puede comer, pero me están diciendo a mí que me mueva. Tengo todas esas opciones. La mejor manera es capturar a la reina. Si lo señalo, inmediatamente me aparecen todas las opciones. Acá yo puedo tomar a la reina. Y miren que siempre me está mostrando las ocho opciones que tiene el, el caballo. Como el peón está corriendo hacia, hacia, hacia el sur, entonces yo puedo capturar rápidamente, capturar esta ficha con medio del caballo, moviéndolo en L, hacia allá. Es una de las opciones. Y ahora tengo que hacer lo posible por eliminar estos dos peones en las últimas dos jugadas. ¡Muy bien! Ahí vienen las tres estrellas. El nivel 7 está completo. Esto es todo por ahora. Queríamos explicarle en este video tutorial número 10. Nuclea Agadrez, Jaino Alberto Arango y Héctor Hernán López, video tutorial número 10. No crea ajedrez Hemos aprendido cada vez más A mejorar los videos Gonchu, Namaste, Cuídate mucho Esperamos que ustedes Estén bien Que se cuiden mucho Y A mostrarles un poquito de este video Para terminar Me está moviendo Vamos a ponerlo aquí al centro No sé qué pasa Que no me deja Entonces hasta pronto. Vamos a ver si me despido con este video. Y de esta manera terminamos. Qué raro que no me deje. Vamos a ponerlo acá. A ver si aquí me lo deja y me lo recibe. Y aquí lo puedo encontrar. Muy bien. Ah, es que lo bajé hasta acá. Entonces, rápidamente. Le voy a. Entonces, como acá ya. Vamos a ir al final. recurso Necesitan muchos elementos para poder ver todo el video. Los que tienen internet van a poderlo ver sin problema. Vamos a hablar aquí de las competencias. Pues es, ya sé jugar, pero estoy enseñando y aprendiendo para ustedes para que aprendan de una manera más dinámica. Entonces, por ejemplo, el movimiento del caballo. Ustedes entran sin bloquearse inclusive y pueden entrar al learn que significa aprendizaje. Van a llegar a esta página. estrella ¿sí? y digo menos esta otra. Sí, pero estamos en chess.com Eso lo pasará a hacer en otro video a ver esto ¡Oh! ¡Qué maravilla! Porque no supe hacer la ruta adecuada El alfil, La parada negra es suficiente Los mejores videos de Cod Talent sí. Mueven ahí Cómo se mueven aquí en la actividad que pusimos. Entonces, ya estamos poniendo a mover el alfil. Ya vamos y aprenden juntos. Miren que aquí está el video. Ok, voy a dejar de grabar y les voy a poner este video, este cabezote para terminar. Conchu, Namaste. Sigue adelante, cuídate mucho. Namaste. Conchu, lávate las manos, cuida tu familia, cuídate tú, aquí, desde mi hogar, para todos ustedes, aprendiendo a jugar ajedrez, no, no crea ajedrez en Nuevo Horizonte, institución educativa, que disfruten mucho las actividades que hemos colocado en el blog, Jair y mi persona, para que todos ustedes aprendan a ser maestros del ajedrez, muy bien, bravo, eres un duro del ajedrez, nos vemos en la próxima. Como les dijimos, Nucleopriaje ajedrez, Jair Norberto Arango. Ah, no estaba grabando nada. Video tutorial número 10. Pensé que estaba grabando. Ah, no estaba grabando nada. Y este es el final. Este lo estoy grabando. Ahora sí, volvamos y cerremos con muchos errores en la edición. Ya saben que estamos en tutorial número 10, Video tutorial del Núcleo Crea de Jerez. Jair, Jair, Jair Norberto Arango Muñoz y Héctor Hernán López, coordinación de Erika Franco, Beatriz Noreña, em, Adolfo Espina Adolfo y el rector Ángel Giovanni Pardo Álvarez. Todos luchando para hacer lo mejor por ustedes y que aprovechemos los recursos que tenemos para aprender cada día más. No seamos peones en el ajedrez, seamos alfiles, seamos reinas, seamos peones. Sepamos...